Muchas gracias, Dani Katy. Hola a todos, todas las personas que en este momento están conectadas. Eh, yo soy, como decía Daniela, yo soy Nicolás de, de YouTube Project. Eh, yo vivo actualmente en Toronto, estoy en Toronto. También estoy en compañía de, de Andrés, que está desde Montreal, un estudiante de YouTube Project, para hablar un poco también de cómo ha sido la experiencia, no solamente de vivir ahorita en Toronto, ya estábamos viendo... Eh, un poco la parte de Australia, ahorita nos vamos a centrar un poco en Canadá, cómo ha sido vivir en Canadá y cómo ha sido también la experiencia con la escuela. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Nico, todo muy bien, ¿y tú cómo vas? Bien, perfecto, acá eh, listo para resolver todas las dudas, las personas que tengan inquietudes de Canadá, de la escuela en particular en estas sedes, eh, recuerden que ILSC Greystone College tiene presencia en Toronto, Vancouver y Montreal, entonces todas las personas que de pronto tengan interés de estudiar en este país, pues pueden aprovechar y hacer todas las eh, consultas que puedan tener, ¿vale? Eh, y bueno, hablemos, yo creo que lo, lo, lo principal o algo de lo más importante, Andrés, también que nos comentes un poco cómo ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia estudiando en ILSC, puntualmente en la sede de Montreal. Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, incluso aún sigo aquí en la escuela, acabé clase hace media horita y aquí sigo sí. en la escuela, aproveché un espacio aquí en un salón para sentarme y continuar. Eh, la experiencia es muy chévere, he aprendido mucho. Eh, son exigentes las clases estoy agotado, el francés es súper exigente, pero, pero me gusta me gusta porque uno siente que está avanzando y, y pues los profesores lo llevan o no con todo si no tiene problemas, lo ayudan, entonces súper bien Claro, ahí hay algo importante en la parte de Montreal Montreal pues, al pertenecer a la, a la provincia de Quebec eh, tenemos ambas opciones no tú puedes estudiar inglés si quieres o francés o mezclarlo en tu caso tú también has mezclado eh, curso de inglés, curso de francés. Tú inicialmente empezaste fue con el con el curso de inglés. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, más o menos qué nivel tenías. Tú eres de Colombia, más o menos qué nivel tenías desde Colombia cuando llegaste a Canadá. ¿Qué nivel tienes ahorita dentro de la escuela y cómo han sido esos cambios también para pasarte y aprovechar pues y, e, e ir aprendiendo un poco de francés al mismo tiempo. Bueno, sí es cierto. Yo estaba en Colombia, eh, estaba trabajando y afortunadamente mi trabajo pues me forzaba un poco a hablar inglés. Entonces mi inglés era intermedio. Cuando yo hice la, como la nivelación para saber en qué nivel quedaba en ILSC, quedé en intermedio 2. Y yo llegué aquí a Canadá en abril, que en abril 26 inicié mi curso. y sí. e Hice cinco meses de, de inglés y alcancé el nivel eh, avanzado 1. Avanzado uno, avanzado 2, que ya es el nivel más alto de aquí de ILCC. Pues uno aquí viendo aprende súper rápido. Y bien en Canadá, solamente utiliza inglés y francés, avanza súper rápido y ya lo que hice después fue continuar con francés. Perfecto, ahí hay, ahí hay dos cosas. El intermedio 2 viene siendo un nivel, eh, la, la escala de 10 son 10 sí, es escalas, entonces es como un nivel un poco más al, a, alto del, del intermedio, así como un B1 más o menos, eh, pues para que también las personas eh, se vayan haciendo una idea, es más o menos un B1, es, es un nivel 6 dentro de la escala de 1 a 10 que maneja eh, la escuela. Entonces, bueno, Ajá. digamos que es súper importante. Eh, obviamente... Super recomendado Canadá como destino para las personas que estén buscando calidad académica y sobre todo destino donde te force pues, a hablar inglés, creo que es de los destinos más recomendables, ¿no? Eh, Montreal, lo que dice Andrés, o sea, yo creo que lo, lo que menos te va a servir es el español, te hablan en inglés o en francés, pero pues, en español vas a encontrar muy pocas personas que, que te puedan ayudar, ¿verdad? Sí, sí es cierto, pues incluso uno habla con cualquier persona y le hablan no un francés, sino como, excuse me, y le cambian de una vez al inglés, lo hacen con tanta facilidad que uno se asombra, entonces empiezan de una vez con el inglés. Cambian el chip automáticamente, como que sí. si no me responde en francés te cambio a inglés o si no me respondes en inglés te cambio a francés. Y, es y, increíble, y eso sí. o sea, saludan como en tres idiomas y uno en el que le responde le empiezan a hablar en ese idioma. Yo quedo como ¡guau! Wow. Exacto, esa, esa es como una ventaja también que tiene Montreal y es el tema pues, de, de, de los idiomas. no es, es bastante recomendable a las personas que, le, que quieran buscar un, un destino en el cual puedan practicar, puedan aprender aparte de inglés, otro segundo idioma, otro tercer idioma. Pues estaría estaría perfecto. En la parte de, de Toronto, donde yo me encuentro, digamos que eh, solamente es inglés, eso también es importante. En algunos casos eh, se, se tiende a creer que toda Canadá es bilingüe, eh, no es así, depende de la provincia la cual, eh, en la cual tú estés. Ontario, en este caso, está bueno, como unas cuatro horas por tierra, de, de, de Montreal son como unas seis horas, ¿verdad? Seis horas más o menos de, de Toronto a Montreal, okay. pese a estar relativamente cerca, en, en, en, en Ontario habla solamente inglés y en, en Montreal o en, o en Quebec principalmente francés, incluso las señales de tránsito todo es francés, pero pues con inglés te defiendes bastante bien, entonces pues por ese lado digamos que súper recomendable, ¿vale? Eh, bueno, eso digamos un poco como, como, como el destino. ¿Cuánto llevas tú actualmente en, en, en Montreal? Eh, bueno, yo llegué en abril. Llevo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ocho meses. Eh, ya ocho meses voy a estar hasta enero. Por ahora es sí. lo que tengo. Sin embargo, estoy tratando de extender mi visa. Estoy haciendo documentos para poder extender mi visa y quedarme más tiempo porque pues, me gusta muchísimo acá. Y para continuar con el francés, no dejarlo donde voy para continuar con el claro Claro, importante también para que se hagan una idea de más o menos cuánto tiempo tú teniendo un nivel medio en menos de ocho meses, porque igual el inglés casi que lo, lo, lo acabaste ya hace algún tiempo, en menos de ocho meses ya puedes decir que llegaste al nivel máximo y ya eh, bilingüe completamente eh, con el tiempo que estuviste estudiando en la escuela. Entonces, digamos que por ese lado, pues también importante para, para tenerlo claro, ¿verdad? Exacto, yo creo que uno llega como a un, a un nivel en donde ya uno dice, ya no puedo aprender más, ya tengo toda la gramática, tengo todo el conocimiento, lo, que uno, lo único que de pronto uno le hace falta es vocabulario, una que otra palabra que uno no usa comúnmente, pero ya uno la pregunta, no habla con personas, con amigos, y le, le mencionan algo, que uno no conoce y no lo pregunta, y ya no tiene más vocabulario, pero eso sí, ya es estar viviendo aquí, ya es otra forma de aprender. Y... Claramente también la, la, bueno, no solamente la práctica, sino el estudio en casa es algo que yo también recomiendo mucho. Uh -huh. O sea, obviamente si tú te quedas solamente con, el, con lo que estudies en la escuela, eh, pues está bien. Pero si quieres avanzar más rápido, sin duda estudiar pues eh, fuera de la escuela te va a ayudar muchísimo. Y el contacto también con las personas, eh, sobre todo los nativos, la, la, las personas que te puedes encontrar como tal en la calle donde hablan. Perfecto el, el, el idioma, pues eso también es lo que más te va a servir a modo de, de retroalimentación, ¿vale? Entonces, ese, digamos que por ese lado súper es importante. Acá hay una pregunta también que nos hacen eh, respecto al tema laboral. Tener en cuenta, eh, cuando tú estás estudiando idiomas en Canadá, no tienes un permiso de trabajo, entonces legalmente no es posible trabajar. Obviamente hay muchos programas, porque sí se puede trabajar, es con cursos de educación superior, que incluso en las charlas anteriores estaban hablando y mencionando un poco al respecto, programas donde incluso con un nivel intermedio inglés puedes acceder, tener ya un permiso de trabajo y bueno estudiar como tal. En este caso, para el caso particular de Andrés, solamente eh, estudiar. Pero también nos preguntan cómo fue el proceso eh, bueno, temas de pago. No sé si tú tengas más o menos eh, presente, Andrés, los, los, los, los sueldos aproximados a los que pueden tener un estudiante en la provincia de Quebec, si lo tengas un poco eh, en mente. Sí, aquí el salario mínimo está en 13,5 dólares la hora. Eh, sin embargo, sí. yo creo que nadie paga eso. Eh, pagan desde 15 hasta 20 y cuando se gana 20, se paga... Tengo un amigo, un conocido que trabaja, le pagan 22, si no estoy mal, 20 21 eh, de dólares la hora y después de pagar taxes e eh, impuestos, eh, termina ganando 18 dólares. 18 entre 17, claro. 18 dólares la hora. Entonces, pues está muy por encima Del de, de de mínimo. mínimo. Claro, y con eso le alcanza para vivir bien, que igual es otra, otra de las preguntas que normalmente se hace. ¿Con lo que yo gano me alcanza para, para mi sostenimiento? Y la verdad es que sí, en todos los casos eso obviamente depende del estilo de vida de las personas, depende de lo que tú quieras buscar. Si tú no tienes problema con vivir en una habitación compartida eh, o en un apartamento compartido, así tu habitación sea individual, seguramente lo que ganes eh, te va a alcanzar, así te estés ganando cerca al, al, al salario mínimo, te va a alcanzar para para vivir perfectamente, para no pasar ninguna necesidad, por lo menos para pagar tu alojamiento, para pagar tu comida, para pagar tu transporte y algo cercano a diversión, a ocio, de vez en cuando, ganándote un sueldo cercano al mínimo, lo puedes hacer. Digamos que eso se puede eh, garantizar cuando los estudiantes pues tienen ese permiso de trabajo dependiendo del programa que, que se esté estudiando. Entonces, por ese lado, súper bueno el dato y súper buena también la pregunta. Otra cosa, nos preguntan también, ¿Cómo se reciben a los extranjeros? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia en Montreal siendo extranjero? Bueno, yo creo que casi la mitad de la población de Montreal es extranjera. <risa> hay <mucho, risa> muchas personas, es muy multicultural. Hay gente de todo lado, gente de Asia, de Europa, de Sudamérica. Entonces, pues todos son aceptados, todos son muy queridos acá. Te ayudan con lo que necesites. Eh, no sé, las personas, o sea, cero, cero rechazo contra las personas que están, que vienen acá de parte de otros países. Eso me gusta claro, mucho. Ya, ya ahí también complementaría desde mi experiencia y es que eh, la gente está muy acostumbrada al extranjero. Entonces uh -huh. eh, tú jamás vas a sentir rechazo. También algo que ayuda mucho para el proceso educativo es que así tú no hables un, bien, un buen inglés, las personas te ayudan o te corrigen o no sé, o sea, no es como de pronto se puede ver en otros destinos donde si tú no hablas el idioma perfecto, el, el nativo no te va a ayudar, sino que es lo contrario. O sea, te ayudan, te guían, si ven que estás buscando una dirección, te preguntan si estás en un restaurante o estás en un café o en algún sitio eh, y tu, pues, tu inglés como que no es el más alto, las mismas personas tratan de ayudarte. Eso digamos que es súper importante y es porque Canadá está muy acostumbrado a los inmigrantes, hay veces incluso es raro encontrarse un canadiense nativo, porque tú ya te empiezas a acostumbrar uh -huh. esa, a extranjeros y se da sobre todo en las escuelas, en las escuelas tú tienes personas... Corea, de Japón, eh, Latino, latinoamericanos, europeos, eh, de todos lados. Hay veces hasta ha pasado países que uno ni siquiera puede ubicar en el mapa, Exacto. tiene compañeros. Que le dicen un país y uno queda como, uy, ¿dónde sí. queda este país? Pero es ya, ya uno pasa apenas por preguntar. Ya no pasa apenas. Sí. Y, y sí, no, bonito por allí, sí. pero... Sí, sí, es mejor decir, sí. sí, me encanta. Ojalá algún día conozcas no tengo ni idea dónde es, pero, pero pasa mucho. Y puede pasarles también a ellos. Si y les, les dice, pasa ya. a ellos. Me dicen, ¿sabes claro. dónde queda Colombia? Y quedan, uy, no, no sé bien dónde queda. Entonces pues uno ahí empieza a hacer una conversación sobre... Eso, y se ayuda mutuamente. O sea, no, no es solamente por uno la... Uno no pasa nada solo. Una pregunta muy popular es... ¿Qué idioma se habla? Siempre que tú dices, no sé, Colombia, y no conocen mucho, es como, ¿qué idioma hablas? Es como, no, yo hablo español, pero sí. no, bueno. Cada ¿Qué idioma hablas? Colombiano. ¿Colombiano? No, entonces sí, sí hay que enseñar un poco más de la cultura Exacto. colombiana también, o bueno, de los otros países. Es, es muy usual, pero al final ese es como el encanto también que tiene, que tiene Canadá, que tiene Toronto, que tiene Vancouver. En Vancouver, por ejemplo, hay mucho asiático... En esta parte de Toronto eh, siento que hay mucho, muchas personas, eh, bueno, asiáticos, también de la India, muchas personas de la India y, bueno, lo que hablamos, de todas partes del mundo. Eh, me imagino en, en, en Montreal también debe haber mucho francés nativo, no personas de, de, de, de Francia como tal que tienen facilidades para, para venir a estudiar. Entonces, lo que sí es seguro es que vas a tener una inmersión, la persona, las personas que quieran venir a Canadá tienen una inmersión completa y, y bueno, Van a conocer personas literal de todas partes del mundo y eso también pues, hace parte de la experiencia sí. que uno tiene al, al, al, al querer salir del país a realizar un proceso educativo, ¿verdad? Sí, lo que he encontrado mucho es que son familias que han venido mucho tiempo desde antes acá a vivir, ya han inmigrado Y lo que veo son generaciones, son segundas o terceras generaciones de personas, no sé, de Vietnam, de Corea de Francia incluso. Sí es cierto que los franceses son muy, son muy pues, apreciados acá pues porque impulsan el francés mucho y ellos vienen acá a aprender inglés acá. Pues tienen, una, claro. tienen el francés y ellos aprenden inglés acá. Tengo varios compañeros en la escuela incluso de Francia que están aprendiendo inglés. Claro, claro. Sí, digamos que eso sí es completamente eh, garantizado. O sea, si tú estás buscando una experiencia internacional, Mejor te vas a un país donde vas a conocer a personas de todas partes del mundo y sin duda pues una de las mejores opciones puede ser Canadá, ¿no? Cualquiera de las ciudades, Vancouver, Toronto, Montreal o uh -huh. pues, no sé, cualquier otro destino igual lo, lo, lo vas a encontrar. Eso sí, en ciudades más pequeñas es más normal encontrarse al nativo, ¿no? A la persona canadiense, a la persona que sí, toda, toda su familia sigue siendo canadiense. Eh, pero pues en las grandes ciudades lo que encuentras es multiculturalidad por todos lados. Exactamente, exactamente. ¿Cómo? Otra pregunta súper usual, eh, temas de clima, ¿cómo te pareció el clima en esta, en esta temporada que tú has estado? El clima, ya está haciendo un poco de frío, <ríe> ya <risa> creo que estamos como a menos 4 grados actualmente, eh, pero bueno, el tema aquí es que el frío es diferente, el frío es un viento seco, que te golpea cuando vas caminando en la calle y, o sea, es súper es fuerte. Sin embargo, claro. cuando tú entras a, a sitios, a, cuando entras a restaurantes, a bar, a la escuela, a tu casa, siempre está todo con calefacción, entonces como que tienes un refugio siempre donde estar, pero si sí, la calle es bastante frío, yo personalmente no estoy acostumbrado, porque pues, en Colombia no es que tengamos estaciones, claro. es la primera vez y ya, yo creo que hemos visto, no sé, unas cuatro nevadas, seis nevadas aquí en Montreal, entonces, claro, ello, ello. Exacto, ahí lo que tú dices, eh, llevas más de ocho meses apenas te estás acostumbrando al frío y es que también hay que entender que Canadá no es frío, o sea, tiene estaciones marcadas que es diferente, siempre se tiende a, a, a relacionar Canadá y frío, o sea, Canadá y menos 40%. Eso puede pasar dependiendo de la ciudad en la cual te encuentres dentro de Canadá y la temporada en la cual viajes, pero no todo el tiempo es así. Incluso, sí, el, el fondo que tienes con el sol... Sí, estaba viendo que está haciendo sol. Está, hoy está haciendo bastante sol, yo creo que no estamos bajo cero actualmente. Exacto. Pero sí, el verano es caliente, es intensamente caliente. La gente busca plan de ir a piscina, plan de ir a, a playas a playa. que llaman aquí. Las playas claro. que llaman aquí que son como costas en los ríos o en los lagos, y la gente va a esa claro. baño en, en un verano increíble, es súper chévere, y o sea, tiene como tú dices, las estaciones bien marcadas. En el caso de Montreal, eh, el río, fácilmente vas a la, al, al, al, al río, a la playa en el río, uh -huh. en Toronto, el lago Ontario, entonces vas a un uh -huh. lago literal donde parece el mar porque ni siquiera ves el otro extremo del lago, Exacto. De lo grande que es, o en Vancouver, pues vas a ver la playa como tal, el mar. Entonces también si te gusta el río, el lago, tienes todas las opciones y en verano ese es el plan, literal. O sea, como si estuvieras en otro país, ir a la playa eh, porque el calor perfectamente puede estar por encima de los 30, 35 grados y, y es algo que uno normalmente no asocia cuando piensa en Canadá. Canadá es frío, sí, depende de la temporada en la cual viajes, pero también es muy caliente y depende también de la ciudad. Tú ahorita decías, probablemente en Montreal estés es a cero, menos, no sé, dos grados o algo por el estilo. En Toronto estamos, ahorita estoy viendo en mi computadora, a siete grados. Entonces, también hay diferencias. Seguramente si vemos Vancouver va a estar un poco más caliente, seguramente debe estar 10 uh -huh. grados, 12 grados. Entonces, depende siempre de la ciudad. Eh, hay ciudades más frías, más calientes, si buscamos ciudades... Más hacia arriba, hacia el norte, seguramente esos iban a estar a menos 15 y en este momento debe estar nevando. Aquí en Toronto todavía no ha caído la primera nevada. En Montreal ya has tenido tres cuatro en esta temporada. Uh -huh. eh, vuelvo y digo, depende. En Vancouver seguramente a final de año apenas van a caer algunas nevadas. Entonces esas son cosas importantes obviamente para esta información se pueden orientar todas las personas con, con el equipo de YouTube Projects si ya tienen un asesor designado que les pueda decir cómo son los climas, cómo son, cuáles son las características fundamentales de cada ciudad y pues resolver todas esas dudas que igual en este momento si alguien tiene dudas, pues ya saben, las pueden seguir haciendo y las podemos seguir resolviendo. Pero importantísimo, el tema del clima depende directamente de la temporada y de la ciudad, vale para tenerlo siempre súper siempre claro. Vale. Eh, otra cosa, temas de qué tienes pensado hacer de ahora en adelante, pues sé que vas a hacer una renovación con YouTube Project para un curso de, de, de, de, de francés, pero cuéntanos un poco de eso, para saber también qué alternativas se puede tener normalmente en Canadá. Bueno, actualmente apliqué a la universidad. Eh... Estoy esperando respuesta para mi parte la universidad y mientras espero respuesta voy a continuar con el francés porque me ha gustado mucho y pues ya llevo tres meses de francés y no quiero dejarlo hasta ahí entonces voy a voy a estudiar francés posterior a eso mientras niega la respuesta aplicaré a la universidad me continuaré con el proceso de la universidad para para seguir pues de, desarrollando mi carrera profesional no claro es, importantísimo es con ILSC uh -huh. tienen muchos convenios para hacer pathways. Entonces, todas las personas que no solamente quieran estudiar, ya sea inglés o francés, sino que también estén pensando a mediano o largo plazo en la misma institución. Con ILSC pueden hacer un pathway, una nivelación de inglés académico pensado al ingreso a un college o a una universidad. Eh, la institución misma les puede dar toda la información. Nosotros también como listeners podemos orientarlos en qué alternativas de instituciones tienen, cómo se puede hacer el proceso, eh, qué nivel de inglés o de francés se puede pedir para ingresar a determinada institución, todo eso siempre se puede manejar, eh, y la ventaja pues con ILSC de forma particular, son esos convenios que puede tener con las instituciones de educación superior para no culminar estudios una vez, digamos, para no culminar la permanencia una vez se terminen los estudios, sino también pensar en extender y pues quedarse también eh, más tiempo dentro del destino, ¿vale? Eh, aquí también nos preguntan la edad promedio eh, de los estudiantes. Eh, en el caso tuyo, más o menos, ¿cuál crees que es la edad eh, de lo que has visto en ILSC en Montreal, edad promedio? Eh, bueno, yo creo que hay personas de todas las edades. Eh, la mayoría de personas son jóvenes, eh, entre 18 y 21 años, eh, pero también hay bastantes personas mayores. Eh, pero yo creo que el promedio estaría entre 24 años, 24 25 años. De de las personas que estudian acá? Sí, yo creería que también, eh, más o menos 20, 24 años, creo que es como el rango normal, por lo menos en, en ILSC Toronto, más o menos ese es como, como el rango, aunque hay menores, o sea, hay personas de 17 años, de 18 años, y también hay algunos por encima de esa edad. En, en, en la escuela en particular ahí he visto algunas personas eh, pues con una edad un poco más alta por encima de, de los 40 años que también están tomando eh, cursos. Entonces, digamos que la edad pues nunca va a ser un problema, pero sí es importante, más o menos el rango, yo creo que está dentro de eso que, que dices, entre los 20 y 24 años puede ser sí. más o menos ese, ese rango de yo edad. Creo... Bueno. yo creo que hay varias etapas en las cuales la, las personas buscan estudiar inglés o uh -huh. francés, que es cuando acaban el colegio o cuando acaban la universidad, que sería alrededor de 22, 23 años, o cuando están trabajando uh -huh. y la, la, la empresa como que le solicita un nivel de inglés, entonces deciden venir acá. Entonces, son las diferentes etapas en las que yo me he encontrado con amigos acá que me dicen que son... Que me dicen eso, apenas acaban el colegio, buscan inglés. Esa, esa es la razón. Esa es la razón por la cual muchas veces tú te encuentras personas de 17, 18 o 19 años. O ya la otra gran cantidad de personas, más o menos 21, 22, 23 años. O ya sea personas que acabaron su colegio y quieren mejorar su inglés muy bien para un ingreso posterior a la universidad. Ya sea dentro de Canadá o en cualquier otro país. O las personas que terminaron su carrera, su, su, sus estudios y ahorita pues ya al ingresar al mundo laboral pues se dieron cuenta que el inglés es indispensable y por esa razón están empezando a reforzar eh, el nivel de, actual que tenían. Entonces eso sí, obviamente si ya estamos en cursos de educación superior, seguramente en Greystone College la edad puede variar un poco, puede ser un poco más alta, pero por lo menos en los cursos de idiomas más o menos esos serían como los rangos de edad que, que se puede tener. Eso sí es verdad. Eh, otra cosa, tema de particularidades de, de, de la ciudad, ya para ir terminando un poco la información también de, del destino, ¿qué es lo más recomendable lo que más recomiendas de, de, de Montreal o de Quebec en general? ¿Por qué una persona de pronto puede, debe irse a, a, a estudiar a este destino? Eh, bueno, yo veo que, como, o que, que Montreal como una ciudad eh, para jóvenes. por la facilidad que, que tiene para estudiar la cantidad de colegios y universidades, tanto francófonas como anglófonas, porque hay de las dos. Eh, no. para estudiar la cantidad de adolescentes que hay acá, pues, yo creo que es mayor a la cantidad de personas mayores. Y lo que más me gusta es la cantidad de eventos, actividades que puedes encontrar a, como a lo largo de la, de la ciudad. En verano, por ejemplo, cada ocho días tienes actividades diferentes, entre semana tienes actividades diferentes para hacer, incluso en invierno. Antes de venir yo decía, bueno, pero la gente que en invierno, se quedará en la casa o qué, porque con menos 20 grados claro. afuera, yo creo que nadie le dan ganas de salir. Pero no es así, incluso acá en Montreal hay una ciudad subterránea por la cual tú puedes pasar para pues, escapar un poco del frío. La gente camina por debajo de las ciudades, quedan downtown, quedan en el centro de Montreal, camina por debajo, hay tiendas, tienes de todo para hacer, tienes pistas de patinaje de hielo, tienes... Todo lo que quieras hacer en invierno, la gente no para. Tienes discotecas abiertas en invierno, la gente no para. Yo pensaba que en realidad se encerrada en la casa y no. Claro. <ríe> claro, lo que pasa es que eh, las ciudades están completamente diseñadas para, para estos climas, ya sea calor o frío. Uh -huh. Entonces, la temporada de invierno, lo que dice Andrés, Montreal tiene la cantidad de kilómetros por debajo de la tierra más construidos a nivel mundial. No sé si se puede decir correctamente así, pero, pero es así. O sea... Eh, Toda la ciudad, o bueno, gran parte de la ciudad, sobre todo el downtown, está conectado por debajo de la tierra. Si tú te tienes que ir de un punto A a un punto B, seguramente la mayor parte de ese trayecto lo puedes hacer por debajo de la tierra sin necesidad de salir al exterior, ¿vale? Y ahí vas a encontrar muchas cosas, restaurantes, lo que tú dices, tiendas, almacenes, y, y, y, y bueno, eso digamos que al final también es, es, es, es una ventaja, ¿no? Porque al final el clima, sí, está, es duro, es fuerte pero es solamente una época del año. La, la ciudad no va a parar. Eh, lo que también hay veces se tiende a pensar es que cuando las nevadas son fuertes, entonces nadie va a trabajar. Tiene que ser algo muy extremo para que algo así suceda, pero toda la ciudad está completamente diseñada. Todas las mañanas pasan carros regando sal para derretir la nieve, para que las personas puedan salir normal. Los buses tienen los mismos horarios, tal vez son un poco más lentos, por obvias razones, se pone muy liso, un poco peligroso. Pero, pero todo sigue su marcha y vuelvo y digo es simplemente una época del año, una etapa del año, tres meses aproximadamente donde las nevadas son fuertes eh, y el resto del tiempo pues digamos que se normaliza mucho la situación, entonces eso sí eh, es verdad, la nieve está, <ríe> las, las personas que no quieran el frío, simplemente pueden pensar en estudiar en verano o buscar ciudades como Vancouver, donde el frío de pronto tampoco es tan extremo en, en una temporada de invierno, ¿vale? Pero, pero vuelvo y digo, todas las ciudades completamente diseñadas, muchas actividades, lo que también dice Andrés, o sea, no es que de pronto en verano tienes todas las actividades, y en invierno simplemente de la casa a la, escu de la, casa a la escuela y viceversa, eh, y después quedarse encerrado porque está nevando, sino que al contrario, empiezan todas las actividades de invierno, después todas las actividades de verano y así normalmente se está moviendo Canadá, ¿vale? Súper recomendado para pues, todas las personas que, que, que lo tengan en mente. Último consejo que le puedas dar a una persona que está pendiente de tomar... Esa decisión que todavía está diciendo, bueno, no sé si es lo que me conviene, no sé si desde la parte de la calidad sea algo recomendable o si el país sea bueno para realizar un proceso educativo. ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona? Bueno, pues yo creo que Canadá es de, las, de los países que tiene la más alta calidad de educación y eh, yo creo que pues solamente es hacer una pequeña investigación en las páginas, incluso en las páginas de Quebec, en las páginas de Canadá, son muy amigables y uno puede ingresar e investigar todo lo que hay, explican cualquier proceso que tengas curiosidad, eh, sobre el que tengas curiosidad, puedes entenderlo y empezar un proceso para ir acá a estudiar. Y en realidad lo vale, es, es una experiencia única y yo creo que no la vas a tener en ningún otro lado. Que eh, Montreal me parece una ciudad única. Eh, yo, pues he ido a Europa en, una, en alguna ocasión, a Estados Unidos, pero yo creo que nunca me he enamorado de una ciudad como, como Montreal. Está, está genial, está genial. Perfecto. Entonces, pues todas las personas que están por ahí pendientes todavía, eh, que no han tomado la decisión o que no saben si de pronto Canadá o Montreal o Toronto o Vancouver pueda ser la mejor opción, pues ahí ya digamos que tienen tu, tu, tu experiencia contigo. También estuvimos viendo varias posibilidades de destinos, incluso habían varios países dentro de la baraja que tenías uh -huh. y al final te decidiste por Canadá. Súper contento, según veo. Confírmalo. Sí, sí. confirmado <ríe> confirmo, confirmo. Entonces, todas las personas que están pendientes, pues nada, animarse. Todo empieza con un sí. Eso es lo más importante. Lo, lo primero es decir sí. Ya nosotros nos encargamos del resto. Eh, es verdad, hay que hacer documentos, hay que hacer cosas, pero todas las personas que, que, que, que están pendientes de eso no, no, no deben preocuparse mayormente, porque para eso está YouTube Project, para prestar toda la experiencia que tenemos orientarlos y bueno, así como hicimos con Andrés, ponerlo en el destino, enamorarlo del destino y, y, y eso podemos hacerlo también con, con todos los estudiantes. vale eh, Bueno, yo creo que ya digamos que eso, eso se debería todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, las personas que quieran ver precios, que quieran ver información de los destinos, de la escuela más detalladamente, pueden escribirnos. Eh, Andrés, muchísimas gracias como siempre. Eh, nos encanta eh, pues que estés contento en el destino, que hayas estado contento también en esta temporada que has estado con, con ILCC y muchísimas gracias pues, por, por, por acompañarnos hoy. Bueno, pues gracias por la invitación, eh, encantado de ayudar a la gente que, que necesita y que de pronto desconoce un poquito de los destinos, pues si no con la experiencia puedo ayudar así sea un poquitico. <risa> claro que sí, muchas gracias también a todos eh, y bueno súper pendientes y Aquí estamos para ayudarles, ¿vale? ¡Feliz día para todos!